directo, desde Murcia... ...centésimo, octagésimo, cuarto día... ...seguido de protestas... ...contra el muro... ...del AVE... ...el paso por el centro de la ciudad... ...del corredor del Mediterráneo... ...de una pasarela... ...que están construyendo sobre una acequia... ...y padeciendo la represión... ...esta mañana... ...policías con su, sus fusiles... ...en las vías... ...pero Murcia no se detiene... ...Murcia continúa... ...esto hay que compartirlo... ...184 días, aquí tenemos a Ana... Grande siempre, Ana. Si esta noche vuelve lo mismo, me pongo a grabar, ¿viste? Ok. Para las manifestaciones. Eh, vamos, ¿no? por aquí. Seguimos 184 días, ¿eh? Día, ¡No vemos en la vida! ¡Venga, no, no! Espera, espera. Murcia, 184 días, 185 días seguidos, 185 días seguidos, Sergio, vas a estar por aquí un buen rato, ¿sí? Vale, para preguntarte, porque he visto que habéis hecho un, un comunicado, bueno, te pregunto en, en, en, en un momento, ¿vale? A ver. A ver, estamos con Sergio Ramos, concejal por Cambiemos Murcia, en el ayuntamiento de aquí de Murcia. Escuéntame un momento el micrófono. Sí. problema. Aquí la gente somos los medios y tú también. Sin problema, la mantengo no, todo. no hay problema, estamos en directo. Directo, bueno, pues ya está. Pero no hace falta, lo, lo, lo, lo, cojo, lo cojo yo. Tu pregunta. Sergio. A ver, comenta, a raíz de, de lo sucedido estos días, esta mañana me ha parecido ver... Un comunicado conjunto de varios partidos. ¿Puedes explicar qué partidos son y en qué consiste ese comunicado? Sí, bueno, lo que hay conjunto es una moción al pleno de marzo, que será el jueves que viene. Esa moción, firmada por Camión Murcia, ahora Murcia y el PSOE, pide el cese inmediato del delegado del gobierno por las actuaciones que tuvo el 8 de marzo, por la represión en las vías, por las identificaciones masivas y por el uso de fusiles en el día de hoy por la... que está portando la policía. Esa moción se va a discutir en el Pleno y también pide esa moción que se quiten las multas que se han realizado en los últimos meses a los ciudadanos y ciudadanas de los barrios de Santiago de Mayor y Limítrofe. Y aparte hemos hecho un comunicado pidiendo también la dimisión de al Gobierno ...y en otro, en otro aspecto, el grupo parlamentario Unidos Podemos... ...ha pedido también la dimisión del actual del Gobierno... ...y ha pedido al ministro de Interior... ...que comparezca en el Congreso de Diputados... ...para explicar qué está pasando en Murcia... ...y a qué se debe la represión constante que estamos viviendo. Entonces, esta moción aquí en el Ayuntamiento... ...¿qué partidos son las que lo han firmado? La moción que parte de Cambio en Murcia... ...la han firmado el grupo de ahora Murcia... ...del grupo PSOE, Ciudadanos se ha negado a firmarla... ...y el PP, bueno, no se la hemos ofrecido... ...porque ya entendíamos que no, no quiere... ...no obstante, en el pleno se votará... ...y yo espero que al menos Ciudadanos la apoyen. Sí, porque, a ver, independientemente de quién presente algo... ...lo importante es representar a la ciudadanía. Claro, me parecería muy triste que con lo que está pasando aquí... ...los grupos municipales le dieran la espalda a los vecinos y permitieran que nuestros barrios se conviertan casi en el Úster o en cualquier barrio ocupado por un ejército extranjero. Eh, ¿La comparecencia en el Congreso de los Diputados, para cuándo está prevista? Depende de la fecha, pero se ha pedido con forma urgente, con lo cual es posible incluso que fuese la semana que viene o si no, el siguiente periodo de, de comparecencia sea en, después de Semana Santa. Pero vamos a intentar que sea la semana que viene. Se ha pedido con mucha urgencia, eh, la ha presentado el diputado Alberto Garzón y bueno, vamos a intentar que sea la semana que viene. ¿Para cuándo podremos tener primeras noticias de lo de Murcia de la moción de Murcia o del Congreso? Bueno, la moción de Murcia se discute el jueves que viene en el Pleno y el Congreso yo creo que para mañana, como mucho el lunes tenemos información ya si va en orden orden de este Pleno o al siguiente Además, otros diputados como Javier Sánchez Serna o otros diputados han pedido preguntas al, al ministro sobre qué estamos haciendo aquí las multas, el uso de la policía los sucesos del 8 de marzo, etcétera muy bien, pues decirle a la gente que el pleno se puede ver en directo por internet. Claro, incluso puede asistir, el pleno se puede asistir, el espacio para asistir, y yo animo a los vecinos a que vayan y comprueben en directo los debates y lo que cada grupo municipal está planteando. Entonces, ¿Se planta un vecino en la puerta antes de las nueve o tiene que avisar con antelación? No, se planta allí con DNI, ahora hay ya dos pajareras habilitadas, dos, dos claves habilitadas, y yo creo que podrán entrar y podrán seguir el pleno. Esta moción, a ser conjunta, será la primera. Para que no haya ido nunca y no lo sepa, cuánto tiempo dura el pleno. El pleno suele durar desde las nueve y media de la mañana hasta la noche. Pero esta moción, si tiene interés, esta moción se discutirá por... temprano, antes de las 11 De acuerdo. Pues, me... bueno, damos las gracias porque realmente ...hace un trabajo fundamental. Todos los días aquí, todos los días también en directo y mucha gente me consta que lo sigue de Murcia y de fuera de Murcia. La gente somos los medios. Todos somos gente. ...tanto los políticos... ...como los que tengamos otro tipo de cargo ...y es importante... ...una ciudadanía participativa y activa... ...creo yo... ...correcto, es muy, es muy importante... ...y esto solo se gana entre todos... ...y en las calles movilizando conjuntamente... Sergio, mi madre, hasta luego. ...pues aquí seguimos... ...Sergio Ramos... ...del partido Cambiamos Murcia... ...que la entrevista pues... ...derivada... A, ...por el comunicado el conjunto que, que han hecho varios partidos, cambiemos... ...ahora Murcia y el PSOE, para pedir la dimisión del delegado del Gobierno". Hoy hay gente de Antena 3, de a Media. A ver qué cuenta. Yo muestro lo que hay. Yo no me hago responsable de lo que muestren o digan otros, ¿eh? Yo muestro aquí lo que hay. Y aquí lo que hay es ciento.. 85 días seguidos de protestas en Murcia, en una ciudad que esta mañana amaneció con policías armados con sus fusiles. Esa es la realidad en Murcia. 185 noches consecutivas, 185. Aquí tenemos a Isa, una gran luchadora, Ana Jiménez y su banqueta. ...se puede hacer activismo con una banqueta... ...se puede, ella lo ha demostrado... ...y lo sigue demostrando... ...parando obras... ...impresionante siempre... ...aquí en esta plaza de soterramiento... ...lo de la tele hoy... Este, estos dos chicos, cámara y reportero. ¿Te molestamos? ¿Dime? ¿Te molesto? No, no, no, sin problemas. Aquí lo tenemos. Son los dos, el cámara y el reportero, que creo se llama Raúl. Creo recordar. Aquí tenemos el making of. Sí, está aquí Andrés, desde detrás mía. ¡Andrés! Aquí decía Andrés que no iba a venir. mira ¿por dónde va a pasar Andrés? Un gran luchador. Si ponen la pasarela. ¿Por dónde va a luchar? ¿Por dónde va a pasar Andrés? ¿Por dónde? Impresionante, una noche más. En Murcia. Desde luego... Ánimo hay que tener, pero hay que tener algo más que ánimo, ¿eh? Aquí hay que tener algo más que ánimo, para aguantar tantísimos días. Ya se está acercando el buen tiempo. Se está acercando el buen tiempo, pero... Se ha pasado mucho frío, ¿eh? se ha pasado momentos muy muy malos, muy malos, que eso lo sabe quien ha estado aquí. El frío en Murcia es terrible porque es un helor que cala en el, en el cuerpo y se ha pasado muy, muy, muy, muy mal. Ana, hablándole claro a las cámaras, como siempre. Sí. Bueno, como siempre, una cantidad inmensa. Mariola, madre mía. Por, por, ...por aquí sales poco, pero te hay que salir más... ...que eres una de las caras... ¿Eh? ...que no yo muy bien en cámara, eh... ...eh, anda que no... ...con esa gafa mariposa que me llevas... ...anda que no, eh... ...sí, sí... Que además estás hecha una artistaza, eh... ...estás hecha una artistaza... ...una buena escritura. ...sí, sí, sí... ...un día nos tienes que contar, cuando haya menos jaleo por aquí... ¿Eh? ...grande Mariola... Ahí tenemos a Toñi García, los vecinos cantando como siempre, luchando, protestando, que no quieren muro. Son 185 días. Ya veremos a ver qué sale de esta entrevista. Está Ana explicándole al reportero El vídeo sobre Luco Díaz cuando fue zarandeado por policías. Una pregunta? Raúl. Sí, sí, Raúl. ¿Eh? ¿Estás en directo? Todos los días, 180 y tantos días. No, que tú estás en directo. Todos los días. Todos que es el local o lo ¿Eh? ¿El, lo ¿El canal local lo que es? No. Todos los días. Hey. madre mía, resistiremos, resistiremos. Decirle un tío grande, dice, coronado. Me preguntaba Raúl si era el canal local, me dice Raúl. Para que veáis que hasta en los medios hay ingenuidad, ¿eh? El medio local no viene aquí ni en broma, va a venir aquí. Mira, vamos a contarle la anécdota a los Joaquines. Vamos a ver. ¿Me, con, ¿me ayudáis con la cámara? ¿Me ayudáis con la cámara? Vente para acá, vente. Ahí. ...que se nos vea... ...vamos... ...a los tres... ...Joaquín... ...Joaquín... ...¿sí? ...¿ahí? ...venga... ...Joaquín... ...185 días... ...me preguntaba Raúl... ...el reportero de... ...periodista de Antena 3... Antena 3. ...que si era el canal local... ...digo ah. yo que... ...hasta los medios... ...aún queda ingenuidad... ¿eh? ...el medio local... ...aquí no viene nadie... De, lo, ...de los medios locales... ...no le interesa nuestro... No, ...nuestro problema... Eh, ...esta mañana yo he tenido ocasión de... ...en la rueda de prensa... ...eso ha hecho alguna alusión... ...a lo que es la libertad de expresión... ...y cómo ...de alguna manera los medios están colaborando también a, a esta degradación de los derechos ciudadanos que se está produciendo aquí. Porque en, en, el derecho de expresión, quien mejor lo tiene son los gobernantes. Quien tiene acceso a un micrófono de una emisora de televisión o de una emisora de radio o a una eh, al, al director de un periódico son antes. ...los gobernantes que los gobernados... ...y a veces los gobernados lo tienen muy difícil... ...y yo lo digo esto... Eh, ...sin inconveniente de agradecer a los medios de difusión de Murcia... ...porque es cierto que nos han dado canchas ...y han sido portavoces de nuestro problema... ...eso lo tenemos que reconocer... ...y yo eh, públicamente lo he manifestado... ...y le he agradecido eh, su disponibilidad... ...pero llega un momento en que... Eh, los temas están quemados eh, mediáticamente hablando y ya no les interesa. Y independientemente de que existan presiones también en los medios para que no eh, incidan en un problema que les es molesto, porque esto, este es un problema muy molesto para el gobierno regional y municipal que se está viendo claramente cómo se le escapa de las manos y los ciudadanos decíamos abiertamente que no están defendiendo eh, nuestros gobern gobernantes a nosotros que somos sus gobernados nos tienen absolutamente olvidados y nuestros intereses ...están ausentes de, en su escala de valores... ...aquí la llegada del ave en, en superficie... ...es una, un absoluto atropello... ...no es concebible esa terquedad... ...y ese empeño en hacer las cosas mal... ...cuando es algo que va a beneficiar... ...exclusivamente a una élite social... ...y en beneficio de esa élite social... Se va, a, ...se va a causar un daño enorme a toda la ciudad... particularmente a los barrios del sur... ...pero a toda la ciudad... ...porque con la llegada en superficie... ...podríamos dejar aparcado el proyecto de soterramiento". Muy bien Joaquín, pues esto al final... ...es algo histórico... ...que ha sido y está siendo contado por la gente... ...fotografiado por la gente... ...pintado por la gente... Escrito por la gente, cantado por la gente y vivido por los más valientes de Murcia, que se bueno, atreven a estar aquí cada noche. Ya el delegado del Gobierno decía ayer que ya está harto, ya está cansado de nosotros. Y además dice que la policía tiene que reaccionar a agresiones nuestras. Tú estás siendo testigo y estás difundiendo qué agresiones. ...tenemos aquí contra la policía... ...en absoluto, sí. ninguna... La, pol ...la policía... ...ahora mismo hay alusiones a ella... ...pero no como... ...fuerzas de orden público... ...ellos no han venido aquí... ...por iniciativa propia... ...es una decisión... ...del delegado del gobierno... ...que está haciéndole un flaco favor... ...está haciendo un, un flaco favor a las fuerzas de orden público, porque está, está colaborando a su, a, su mala imagen, a su mala imagen y a su degradación social como fuerzas de represión más que fuerzas de orden, que es el papel que Francisco Bernabé le está adjudicando. Porque qué sentido tiene que esta mañana, a las 8 de la mañana, estuvieran con la metralleta en mano o su fusil, no sé cuál es la definición, pero me da igual, un, un arma de ataque al paso de los en el horario de paso de los niños al instituto, como si fueran delincuentes. ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo se puede entender eso? Y el delegado del gobierno dice que es que estamos en el nivel 4 de alerta social y que eso es una medida ...que se va a repetir... ...y por qué se implanta aquí... ...y no se implanta, por ejemplo... ...en, en la plaza de la Fuensanta... ...en la puerta de un centro comercial... O de, no, no, ...o de la universidad... ...aquí exclusivamente... ...pues eso no se puede entender... ...los ciudadanos no lo podemos entender... ...y tenemos que decir a Francisco Bernabé... ...que está manipulando... ...que no está diciendo verdad... ...que está... ...falseando la situación en favor suyo... ...y está haciendo un uso partidista... ...de una institución como es... ...las fuerza de Orden Público... ...en beneficio de su partido... ...exclusivamente... ...y en este caso en beneficio... ...de una empresa privada... ...que es Aldesa... ...que es quien está construyendo... ...esta pasarela... ...que los ciudadanos no admiten". Eh, Joaquín, te decía que... ...la cara... ...de muchos menores, esta mañana... ...al pasar acompañado de su padre y su madre... ...y ver a un policía armado... ...yo he visto la cara de algunos, de algunos niños, de algunas niñas... ...de asombro y de estupefacto. Es que, es que eso impone. Porque, impone. muchísimo. Porque yo he sido maestro y, y hemos tenido buena relación... ...con la policía, con la policía local sobre todo... ...que ayuda en la entrada y salida de los colegios... Eh, hemos, ...hemos colaborado a perder el miedo a la policía... ...como fuerza de orden y como una, una institución necesaria... ...en una sociedad moderna... ...pero eh, esto está degradando esa imagen... ...que nosotros mm, hemos, en algún momento hemos colaborado... ...a dar de, de, de lo que es una fuerza de orden... ...de una sociedad democrática". Pero aquí es, están colaborando a un abuso de poder, no de la policía, ojo, sino de quien la administra, que en este caso es el delegado del gobierno. Y Joaquín, para los que nos estén viendo, por primera vez que sepa que durante la Nochevieja aquí no había policía. Y se estaban celebrando las campanadas aquí en las mismas vías, sobre las mismas vías, los menores estaban tirando petardos, cosa que cualquier día sí lo hace. ...que te detienen vilmente... ...fue una noche festiva... ...una noche de paz, de tranquilidad... ...y no había policía... ...es decir, que se demostró... ...cómo no es necesaria... ...una presencia policial... ...y mucho menos armada de esa manera... ...como esta mañana... ...están para otra cosa... ...pero no están para establecer... ...un orden público aquí. Pero no, no están para eso... ...pero es que además... ...sobre todo lo que no están... ...es para prestar un servicio... ...a una empresa privada... ...hemos tenido comunicados... ...de una agrupación... ...agrupación de policías... ...no, no, no llega a ser un sindicato pero... ...me falla la memoria... Eh, ...quiero ser fiel... ...creo recordar que se llamaba... ...agrupación... ...agrupación alternativa de policías... ...y... ...aquellos hicieron un comunicado diciendo que estaban en absoluto desacuerdo con ejercer un papel de vigilantes de obra de una empresa privada que era lo que estaban haciendo, que ellos no habían sido formados para eso. entonces Y terminaba diciendo, haciendo una, un llamamiento a que entre los gobiernos y los vecinos tuviera una negociación y se llegara a, una, a un entendimiento, porque ellos su papel no era el de ser vigilantes de obras, como en ese momento constataban que era el papel que se le había arrogado Así Joaquín, pues ya la siguiente convocatoria de no, no, somos, no somos delito a las 6 de la tarde, el, el próximo jueves, sábado. El, el sábado a las 6 de la tarde ante la delegación del Gobierno. Por la mañana, ese mismo día, tendremos... Una concentración en defensa de las pensiones, pero eso es otra cuestión. Eso es, a las 12 de, aunque, la, de, la, de, la, 12 de la mañana, de la mañana aunque, y por la tarde en mucho, contra de la limordaza. Aunque muchos de los que estamos aquí somos jubilados y estaremos en las dos, en las dos movidas. Y por las noche en la pía, estaría en las 3. Sí, gracias Joaquín. gracias Pues aquí seguimos. ...185 noches, impresionante cómo está la plaza del de soterramiento... ...esto hay que compartirlo... ¿Quién dice, ...quién dice que la gente no lucha... ...quién dice que la gente no lucha... ...que no se vea no significa que no exista... ...que no mires el mar no significa que los océanos dejen de existir... ...nosotros por arriba, el tren por abajo... ¿Ya bien, ¿pero momento, sí. ...y aquí... ...entre toda esta gente... ...antes teníamos a Joaquín Contreras... ...portavoz de la plataforma por ese enterramiento y aquí tenemos Aquí tenemos a Joaquín Sánchez, Joaquín El Cura, portavoz de la plataforma afectados por la hipoteca. Joaquín Joaquín. Pipa, pipa. Yo, cada vez que te veo con la muleta, tremendo, ¿eh? Convaleciente y todo. Joaquín Sánchez, portavoz de la plataforma Afectados por la Hipoteca, que ofició aquí una misa de gallo, porque todos los días nos vemos en las vías, sí. en la Nochebuena, tremendo. Joaquín, ¿qué te parece estos 185 días y la respuesta que ha tenido el gobierno? Bueno, me parece que ahí es los contrapuntos, ¿no? La dignidad de, de los barrios, de la gente que sigue luchando, hombres y mujeres, porque no se construya este dichoso muro y esta pasarela que va a dividir y que va a destrozar muchas vidas. Y por otra parte, la actitud de, de nuestros gobernantes, desde la prepotencia, la soberbia, el, el embrutecimiento político y la falta de niveles éticos y, y morales. Lo de esta mañana, lo de las metralletas... ...pues me parece que era, bueno, ha sido un acto de chulesco... De, ...de provocación, de amedrentar... ...que demuestra la incapacidad y la falta de sensibilidad... ...y de conciencia de gente que entiende la política... ...desde el embrutecimiento. Le comentaba a Joaquín Contreras... ...que la cara de los menores... ...que estaban cruzando con sus familiares... ...para ir al colegio... ...y mirar así, hacia arriba... Y ve a un policía firme armado con un, su fusil, era una cara de estupefacto. Y es una pena que se tengan que, que quedar con esa imagen siendo tan pequeños en lugar de que la lucha de sus familiares sirva para poder caminar sin muros. Sí, porque además fíjate, ha sido en el momento que, está, que muchas madres y padres llevaban a sus hijos al colegio, ríos pequeños. Entonces, claro, la, la imagen de la ametralladora. La pentalleta, perdón, su, su fusil, pues es inundante. Es, decir, es de, un, de un nivel de idiotez, no lo digo en sentido irónico ni imperativo, es decir, es de gente que no tiene ningún sentido de la realidad. Es, tenemos un delegado de gobierno enfermizo, que está en guerra consigo mismo. Y por tanto, yo creo que, que incluso dentro de su propio partido, debe estar. ...bastante enfadados y preocupados porque están viendo a un hombre... ...absolutamente eh, ido, sin ningún tipo de control ni límite... ...y esa es la realidad. dijo aquí, a la gente que nos está viendo... ...que cada vez nos ven más personas... ...y desde fuera de Murcia... ...¿qué mensaje le transmitirías a esas personas que no saben... ...que Murcia lleva tantísimos días luchando, ¿Qué le dirías? Nos vemos todos los días en las vías... ...todos los días... ...aquí, ahora a partir la partida de las 8. ...y Joaquín, un gran ejemplo... ...se ha visto en situaciones peores... ...porque un día tenemos que hablar con él... ...sobre la situación de los desahucios en Murcia... Que lo, ...que lo que ha tenido que vivir... ...son situaciones muy dramáticas... ...muy dramáticas... ...y que siguen sucediendo en Murcia... ...y en el resto de España... ...Joaquín, yo por lo menos agradecerte... ...que aún con todo... Sí. ...hay días que yo digo... Me cuesta ir, pero es que luego pienso en tantísima gente que me viene con dificultades. Y la muleta de Joaquín, y digo, hay que ir, hay que ir como sea. Pues hay que estar aquí con la gente, y no solamente con, el, con estos barrios, sino con la, con la, con la situación de Murcia, cuando se, se cierre lo que va a suponer el caos pa, pa, pa, pa, para Murcia entera. Bueno, pues vamos a seguir luchando con, con mucha esperanza y con perseverancia y resistiendo. Muy bien, Joaquín. Muy amable, como siempre, Joaquín. Bien, pues Joaquín Sánchez es ¿eh? uno de, de, de los rostros emblemáticos de esta ciudad, de esta época, si hablamos de buenas personas. Si hablamos de caraduras, pues ya estamos hablando ya de otra gente, ¿eh? De otra gente. Que no merecen ni ser nombrados, fíjate lo que te digo, no merecen ni ser nombrados, lo que merecen ser nombrados, mostrados, reconocidos, son todos estos seres que están aquí cada día... ...cada día, cada día en las vías... ...todos los días en las vías... ...estas personas sí que merecen un reconocimiento... ...estas personas sí merecen reconocimiento... ...y hay que recordar que hubo días, por ejemplo, que llovía... ...recuerdo recientemente... ...estaban toda la gente con paraguas... Y me acerqué a un policía a preguntarle... ...fue muy amable, me respondió... ...ellos no llevaban ni paraguas ni chubasquero... ...me dijeron que es que no tenían dotación... ...de paraguas... ...ni para chubasquero... ...y estaban mojándose... ...es decir que realmente... ...no es que no le importen los vecinos... ...es que a ciertas personas no le importan... ...las personas, sean lo que sean... ...y las emplea, si pueden emplearlas... ...pues las emplea a sus intereses... ...lo que pasa que claro, los vecinos... ...no tienen por qué obedecer, no tienen por qué obedecer... ...si le dicen que hagan algo que no es ético... ...no tienen por qué obedecer, luchando, luchando cada día... ...cada día aquí en las, en las vías. Aquí Susana, que también forma parte de los medios, porque todos somos los medios... Vistos aquí la cantidad de gente que hay, me indica que la pasarela que la están construyendo, de ahí que se haya plagado esto de, de policías para proteger esa obra que estáis viendo ahí, que se ve detrás de esa valla amarilla, pues para levantar toda esa pasarela en contra de toda una ciudadanía, obliga a venir... ...y a poner en contra... ...de la defensa... ...de la dignidad... ...de los ciudadanos... ...a tantísimos agentes... ...ponen a los agentes... ...contra las gentes... ...y mientras... ...estén construyendo... ...la pasarela... ...pues probablemente... ...la presencia policial... ...seguirá siendo masiva... ...no sabemos si escandalosa como esta mañana... ...porque... Bueno, parece ser, parece ser, que lo que pretenden es que nos vayamos acostumbrando a imágenes para que cuando vengan otras mucho más duras, pues ya no nos parezcan tan graves, ¿no? Es ir poco a poco, poco a poco, es como si te vas metiendo en el agua de la, de, de la playa que la nota fría, pero bueno, vas un picecico, otro piececico, la rodilla, y poco a poco, poco a poco, hasta, hasta que... ...sientes que el agua, pues está bien, ¿no?... ...y aquí pues nos van convenciendo... ...de que es normal que haya tanta presencia policial... ...de que la policía vaya armada con sus fusiles ...sus fusiles que vaya... ...multando simplemente a una persona... ...por decir, vaya sin vergozonería... ...esta mañana una mujer, acompañada de su hija... ...pues simplemente dijo al viento... ...vaya sin vergozonería... Y ahí, ...identificada y seguramente multada... Nos quieren callados, con la cabeza agacha, mirando abajo. Eso sí, no pases con unos auriculares que a lo mejor también te multan, ¿eh? Claro, o sea, Por mirar raro, pipa. raro sí, comer pipas... Día, por comer pipa y tirarla al suelo hoy en día ya o, o, nos multan. Sí, es que todo, esto es todo un desastre. Y lo de los fusiles es que, es, que, es que hay gente que se moría de miedo, que se moría de miedo. ...ahí me han dicho mi hermano que, que el que iban a ir al colegio... ...y se morían de miedo, porque ¿cómo no vas a morirte de miedo? ...si ves a un hombre con un fusil pasando por donde tú estás pasando... Es que, ...es que eso da miedo, es que eso da miedo, es que la gente tiene miedo... ...y, y es que no, aquí no hemos hecho nada ni, y, y míranos... si y nos puedes ver todas las noches aquí, somos gente pacífica... ...que lo único que hacemos aquí es gritar y apoyar esto... ...porque vemos que es justo, que lo necesitamos y esto es... ...y así es como nos tratan, así es como nos tratan... No, ...no puede ser. Claro. Con la fotografía del policía así armado la conclusión que saca mucha gente es que si está ahí es por algo y si algo tiene que ser, pues porque hay gente muy peligrosa claro, claro, claro, no sé si piensan que estamos aquí por bandear, bombardeando el tema o que estamos aquí intentando luchar con nadie y aquí no ha pasado absolutamente nada, hay casos aislados que vamos, que aquí, la mayoría de gente aquí el 99% de gente es todo el mundo pacífico y no hacemos nada malo y ellos nos meten miedo, esa es la manera de meternos miedo y de asustar a la gente y es que es así y fíjate que eso lo hacen pese a que todo está grabado es decir, si, hay, si alguien tiene dudas de si no, la gente aquí es peligrosa o no, hay ver, 200 o 300 horas en Periscos, es que se puede ver. Es que se puede de hecho ellos mismos llevan cámaras a veces, la furgoneta y los llevan cámaras por si acaso, y es que aquí no hacemos nada, si es que aquí es que no hemos hecho nada malo nunca y esto es así, esto es así. He intentado callarnos, intentado callarnos. Bailamos y cantamos ba bailamos eso, y sí. cantamos. Por pues eso estoy diciendo que yo no bailamos sé y cantamos. dónde nos ven la peligrosidad que, que tienen que ir así armados. Y comemos no, no, no, no. pipa, y eh, comemos pipa. Yo eh. quiero salir. Esta mañana sí o verlo. ¿Qué costumbre? Espérate que contesto. los niños tengan que ver ahí a la policía con armas. Bueno, a mí me han puesto, me han cogido el en de esta mañana, a las ocho y media, lo digo para que lo oigáis. Lo que Por ¿Qué? pasar solo para ir a Mesa Castillo, nada más. Por ir a hacerme una resonancia en el pie. Tremendo, Maro. Lo estoy diciendo que me han pedido el carnet de esta mañana... ...solo por pasar a las ocho y media... ...para hacerme una resonancia, nada más. Esperemos que no te venga multas, ...si no, aquí cuesta ya dicho... ...y además se queda aquí grabado. Aquí... Que... ...Mari, tú tienes tu cámara y tu micrófono cuando quieras... ...como todo el mundo, tú lo sabes. Yo diría que porque esta mañana... Cuando los policías se han puesto con las metralletas, ¿por qué no han traído a los hijos de los de los de los gobernantes, de los que están gobernando, a que pasaran a ver el desfile que había? Porque los niños que han pasado al colegio, me parece que esta mañana se han llevado algunos un susto grande. Tenían cara de estupefacto más de uno, ¿eh? Hombre, hombre, hombre. ha quedado. Malamente impresionado pero, Hombre, claro, críos de 7 y... 6, se, 7 y 5 años Que iban al colegio y se han quedado medio las criaturas asustadas De ver a los policías con las metralletas sí. ¿Pero esto qué es? ¿Pero en qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Claro, claro, claro, yo también lo a... Así es sí. Recuérdame tu nombre? Maricarmen Maricarmen, ¿eh? Las Maricarmen, eh, Susana, yo con las Maricarmen se me olvida Maricarmen, Maricarmen Pero viene todos los días todos los días. Todos los días. Estamos viniendo todos los días. Pues... Ya, ya, ya, se está, ya se han pasado, se han pasado. Me parece que hoy ya, hoy ya se han terminado de. de, de... Y ano anoche mismo, para poder pasar para acá, nos, nos dejaban de cuatro en cuatro, de cinco en cinco personas. Y yo, pero bueno, y okay. estaban todos los policías en los dos lados y dejaban a dar cuatro en cuatro de cinco en cinco digo pero qué pasa si, si está el semáforo o sea que no hay semáforo rojo ni nada se puede pasar como yo les diga de cuatro en cuatro de cinco en cinco como si fuésemos delincuentes yo no sé no sé lo que se piensan que somos los vecinos yo creo que es una estrategia de, claro, de, de miedo de reprimir no, y si, si pero cuando ahí es cuando te denuncian. Entonces te protestas claro. y entonces te denuncias. pero la forma de a los críos que no pueden ver cosas eh, cosas Fuerte, fuertes cosa y la los padres no podemos ni reñirles porque porque, porque los tenemos encima enseguida en los servicios sociales y, y, y los críos que han visto esta mañana lo que han visto ¿quién quién, quién, lo, ¿quién ¿quién protege a esos niños? ¿quién los protege? ¿quién los protege de lo que han visto esta mañana? Defensor de de, el defensor del menor debería de tomar cartas en el asunto. debería sí, estudiar en, en este caso. Hombre, por supuesto que sí. Bueno, María Carmen, pues esto puede ser que nos vayan acostumbrando poco a poco, poco a poco, a algo peor. En vez de pasar de. Es, es lo que ellos, es que ellos están logrando eso. O sea, ellos lo que quieren conseguir es que la gente se altere más de lo que ya estamos. Y es lo que pretenden. ...que se el lío, porque para ellos les favorece. Pero 185 días y no se el lío, ¿eh? En absoluto, pero es que ya no solamente son estos 187... ...sino los 30 años que llevan luchando nuestros padres... Nuestra, nuestras familiares para que esto se soterre... ...y en vez de soterrar, pues mira lo que nos están haciendo... ...encerrarnos como si fuéramos aquí animales... ...y mintiendo, diciendo que se está haciendo el soterramiento... ...cuando todos sabemos que es mentira... Que oye, que hoy mismo eh, nuestro presidente de la comunidad nos ha dicho que, que, que no queremos que nos hagan que nos hagan soterramiento, que están luchando tantos años por el soterramiento y que ahora no queremos los vecinos que hagan el soterramiento. Eso es normal que lo diga un presidente eh, de la comunidad como en la radio. Vamos, es indignante cada vez que Lo, lo grave, lo grave es que sí, es normal, es la norma. Para ellos, es, es que lo no, grave. los intereses, los intereses que llevan todos ellos. Esos son los intereses. Pero el pueblo murciano se lo ha hecho bien claro. No les... 185 días. Pero no nos hacen ni caso, no les importamos. A ellos la ciudadanía no les importa. Porque está claro que no les importamos. Ha quedado en evidencia eso. Y ha quedado totalmente claro. en evidencia, pero vamos, está más claro que el agua, que no les importamos. Algún niño esta noche, algún niño esta Cuando noche no dormirá tranquilo. Te lo digo, yo que tengo yo que tengo tres niños de, de 11 y de 7 años, algún niño no dormirá tranquilo esta noche. Eso, de verdad que lo digo, que por lo menos uno de mis hijos, ese, vamos, tiene pánico. Eso eso no lo puede ver un crío, que vaya al colegio por la mañana y que vea a la policía con las metralletas en la... En la eh. Eso no lo pueden ver los críos. estamos... ...nosotros que somos gente de huerta... ...sabemos que si siembra habas, recoge habas... ...entonces, en, en, esta, en estos años... ...en los que la policía... ...obligado, evidentemente... ...pero su presencia está asociada... ...a vida de menores... ...en los momentos que son expulsados de sus hogares... ...con su familia... ...y ven, y se les queda agravado... Se les queda grabado esa imagen de cómo los policías uniformados expulsan a sus padres, a sus abuelos y a ellos y a ellas de sus casas. Eso, luego, dentro de 20, 30 años, nos preguntaremos de cómo es posible que se haya perdido autoridad, que a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se les haya perdido el respeto. Pero es que esta generación se les va a quedar eso grabado en el corazón. ¿Cómo les convence de lo contrario? Pues aquí seguimos, sí, aquí seguimos, todas las noches, todas las noches las vías, a la vía, la vía, estaba vía. yo cerrando a la, la puerta de mi casa y no me daba tiempo a poner la, la llave que mi hermano estaba así para de lado y, y ahí solo decía vías, vía, vías, vías, vía! sí, sí, el marico está por aquí, todos los días las vías, pues aquí continuamos, eh. aquí tenemos la presencia policial, los agentes están a un lado y las gentes, aquí los vamos a ver, a otro lado. Inmensa cantidad de gente hoy. ¿Has visto mi nuevo, mi nuevo lazo, mi nueva adquisición? Mira. En este 185 días seguidos de protestas en Murcia, Eso. ¿de ¿Qué ¿quién? Miguel, Miguel. ¿De ¿De de días mejores, ¿por ¿Qué tal? ¿Qué ¿de ¿Qué ¿Qué Mira, aquí tenemos un vecino, Miguel. Por ah, ¿Eh? ya bueno. Aquí tenemos un vecino, Miguel, que a las 2, incluso diría que a las 3 de la noche, estaba grabando. Venga, espérate, espérate. Decía Miguel. Comentaba que anoche, a las 2 y a, la, y a las 3 de la noche, estaba retransmitiendo todas las tropelías que estaban haciendo aquí. Sí, la, la, la, la gran chapuza, la gran chapuza del siglo. Que si estos no van a hacer soterramiento, no veas todo el pánico que, que hay. Por unos chapuceros que no veas. Si no, eran incapaces de, de descargar dos vías de tren, dos trozos de vida. Pues imagínate para hacer soterramiento la pasarela. Un miedo que no veas para que haga esta gente la, la obra. Cinco o seis oportunidades que yo escuchaba por el Facebook Live. ¡Paco! ¡A la cuarta, Paco! Sí, sí, cinco por... A la quinta, a la quinta lo consiguieron descargar. Sí, empezaron a las dos de la noche hasta las 3 de la mañana. Retrasmitiendo... Los vecinos retransmitiendo en directo. Susana, la gente somos los medios. Somos los medios. La gente somos los medios. Sí. Mucho mérito, muchas gracias, Miguel. ¿eh? No, hombre, lo hago, falta. Muchas gracias por retransmitir en directo, Miguel. Bueno, aquí la gente le echa sentido del humor. Seguimos, ciento, 185 días seguidos. Vamos a meternos en el meollo ahí, con los viaquingos. Vamos a compartir esto, esto hay que compartirlo, ¿eh? esto merece la pena que se sepa. Que el pueblo de Murcia lleva 185 días seguidos de protesta. Ah, tía, que se vea toda la gente. ¿Oh? Vamos aquí, fijaos. Ana. Toma, mírala, mírala. A ver, a ver, a ver. Mira. La canción, pues si la queréis cantar. Déjala un ratico. juntos con mis vecinos, no pararé, hasta que no nos pare ningún tren, y aunque los vendan, que ya para el soterramiento, no pararemos. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré. Los años que le queden al PP. Vuestra traición le va a costar las elecciones. Resistiré. Resistiré. Murcia, 185 días seguidos. Resistiendo. 185 días. Y. Y 250.000 noches, porque esto es una cosa. Se hace eterno, se hace eterno. 7 por 3, 21, no. No, llevamos 6 meses. Hará 6 meses. 185. Perdemos las cuentas de los 10 que llevamos, desde luego. ...buenas... ¡Vamos, resistiré! Bienvenida, una otra vegada, Marta, resistiré. que compartir esto, hacer que se vea, hacer que se vea. Yo cada vez más trastos aquí, con tal de que se pueda ver, de que podamos saltar a censura que haga falta. Un poquito, Nosotros por arriba, el tren por abajo. Fijaos la cantidad de gente luchadora que tenemos en este centésimo octagésimo quinto día seguido. Ciento ochenta y cinco días seguidos. ...por una Murcia libre de muros... ...así es Pepe... ...aquí comiendo pipas... ...desafiadamente, cuidado... Juan wow. e No descansa Juan No, no, hay que estar hasta la última ¿Ahí? ¿Todos los días? Todos los días Y en las vías ¿Dónde? En las vías No lo pongas más <risa> Está ya Juan agotado De todo el tiempo Se nos hace unos kilómetros tremendos 82 años, ¿eh? Ahí lo tenéis Juan, 82 años ...y lo tenéis luchando... ...la policía fuera de las vías... ...cuándo descansa Sergio... ...correcto... ...impresionante... ...dentro de unos años nos preguntaremos... ¿Dónde estabas cuando la revuelta de la huerta de Murcia? Y habrá muchos que no podrán decir que estaban aquí. Saludos a toda la gente de Cataluña que están dando ánimos. Muchas gracias a Tutón. Murri, muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo pendiente de ir a Barcelona y hacer una paparajotada en Plaza Cataluña, pero es que no hay manera, porque tengo que ver la forma de ir para allá y venir el mismo día, para estar aquí en las vías. ¿Eh? Pero ir a Plaza Cataluña y allí comernos todos unos buenos paparajotes murcianos, Quiero hacer una calzotada aquí en Murcia y una paparajotada allá en Barcelona. ¿Qué os parece? Lo de la calzotada aquí en Murcia, pues es algo más fácil. Paparajotada, sí, sí. Pues si una calzotada es comer calzo, una paparajotada, pues comer paparajotes. Paparajotes. La policía abandonando parte, pero fijaos la cantidad... de. In gente de agentes que hay. Pues yo en Barcelona, Murri, el Meu Barri es San Andreu. Y acá en Murcia, el Meu Barri es San Andrés. Cosas curiosas. Curiosidad. De la vida. Bueno, pero la presencia de policía sigue. ¿Qué es lo que quieren hacer? Igual está relevando. Yo he hecho mucho de menos el, el, el barrio de San Andreu. Allí, cerca de la, de la Plaza Orfila, es. Molmaku, ese barrio Molmaku, la Yen todavía era gente muy amable muy cercana, como un, como un pueblecito yo encantado ¿eh? recuerdo la estancia allí, mis vecinas todo, impresionante la gente, y también viviendo al lado de las vías ¿eh? al lado de la estación de San Andreu. Que también los rodalías de, de Cataluña, también para echarle de comer aparte, ¿eh? siempre los medios que más usa la gente son los que peor funcionan, ¿eh? Siempre, siempre. Aquí, presumiendo de, de que quiere entrar el ave, todo transportes elitistas en lugar de mejorar los servicios que emplean la mayor parte de la gente al contrario la gente más pobre pagando los servicios públicos para los que más tiene y si te quejas pues eres un antisistema claro un antisistema es la persona que dentro del sistema está destrozándolo. Como los corruptos. Esos son antisistemas, corrupto. Que no lo vas a callar, corrupto. Tú eres un antisistema, corrupto. Que te metes dentro del sistema para romperlo. Como las peores enfermedades que se te meten en el cuerpo y empiezan a intoxicar todas las células. Hasta que te acaban matando. Eso es ser antisistema. Y no nos vamos a callar. El político honesto sabe que no me refiero a él. Lo sabe. Fijo. Mira. Claro. Quiero un parque en medio de la vía. Dile algo. ¿Cómo se llama? Mandíbula. Mandíbula. Mandíbula quiere un en las vías. Claro que sí. Claro que sí. Tiene claro derecho. Sí. derecho? Míralo, qué gracioso, mandíbula. De qué, ¿De qué barrio es, mandíbula? ¿De qué barrio es? El perro. Sí, claro. El barrio más. Barrio más. Claro, claro. Pero aquí claro, el perro no, para, también tiene su barrio. Que quiere tres o cuatro, uno en cada sitio. Claro, claro. Claro, para depende de dónde le pille. ¿Sí o no? Claro, no vaya a ser imposible. Claro, no sé, que tenga que hacer el recorrido. Y se caga que no es Claro, Claro. Y luego... Hola, Chuchi. Hola, hola guapo. Luego he hecho una miradica por ahí. Hola. Y le buscas también. Hola. Seguro, seguro. Claro, mandíbula. Madrid, una. No No tiene que decirle Venga. No tiene que venir. No lo deje poder usar Tenéis los pisos. Tenéis que, animar, tenéis que animar a la gente de vuestro barrio también. ¿Verdad? Que se anime. Dejarle un mensaje a la, a la gente del barrio vuestro. A ver, vamos a situarnos. Venga. De barrio mar. ¿Qué mensaje le diría? ¿Y qué está que, que le afecta a todo el barrio, a todo a toda esta parte suya. Ya está, Que quieras que te diga? Y si le da vergüenza venir porque sienten que van a estar aquí solos y eso, ¿qué le diría? Que van a estar aquí solos. Sí, pues a ver, una persona cuando va a un sitio nuevo, hay un montón de gente que no conoce, uno se puede sentir solo en la multitud. Según a lo que vaya, ¿me entiendes? Si llega una cosa como esto, pues no estás solo. Todos unidos, todos unidos, por la misma causa. Hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar contra tantos sin vergüenza. Sí, sí, desde luego, todos unidos por la misma dicho. causa. Muy bien dicho, pero yo lo que quiero son parques en medio de la vía para mi perro. Vuestros nombres, recordármelo. Manolo. Manolo María José María José y Mandíbula Ahí está Pues esto tenemos aquí a la gente huertana luchadora eh. Luchadores Y aquí viene Pues quien diga que no puede venir Porque tiene Un nieto, una nieta Porque tiene un perrico Una persona dependiente Pues ¿sí? es decir que no tiene ganas pues aquí es cuestión de tener una poquita voluntad y a veces ni eso se puede venir venga Manolo se puede venir huelga en Murcia hasta, hasta Semana Santa dicen por aquí sí. bueno Ricardo aquí cada día con más trastos cada día venimos para aportar una. para darle a la gente. visibilidad. Para darle visibilidad, porque. porque. la indiferencia es un tipo de violencia. Y la indiferencia mediática. la indiferencia mediática es violencia. Y eso también lo denunciamos. Porque esto que está viendo aquí. ...es un tipo... ...que comenzó a venir... ...con un teléfono enganchado a un palo... ...ahora ya pues... ...el palo ya es un monopié... ...porque ya son muchas horas... ...son muchos días... ...y así comencé a venir... desde otro barrio... ...y nadie me hablaba... ...nadie me hablaba... ...porque podía parecer un secreta, ...un espía... ...vete a saber... ...y me lo decían a veces... ...pero aquí... ...hemos aprendido a confiar... ...hemos aprendido a ser solidarios, a escucharnos, a admirarnos, a, a saber que somos gente, un pueblo admirable, que hay de todo en todos sitios, pero es que aquí, cuando ya compruebas que, tu, que tus vecinos, que tus vecinas están viniendo constantemente a esta lucha de forma incansable, pues comienzas a admirarlos, comienzas a admirarlos. ¿Y qué hay más bonito que el pueblo que admira al pueblo? Porque hasta hace nada, hasta que estaba el muro, pues la gente estaba en su casa dentro de otros muros, de esas cuatro paredes en las que uno se siente protegido, dejando a entrar por el televisor a gente que no dejaría entrar por la puerta de su casa si golpeasen, la si golpeasen en la puerta... Cabreándose, le hacían creer que sus vecinos, pues porque votaban a otro partido, tenían otras ideas, o incluso que fuesen de otro partido político, u otras creencias religiosas, pues que eran gentuza, y teniendo cada vez pues una sensación de que la sociedad cada vez daba más asco, desarrollando cierta misantropía, y aquí en cambio. Lo que, aprendiendo, lo que estamos aprendiendo es justo lo contrario. Estamos desarrollando nuestra filantropía, nuestro amor por el ser humano. Aquí abrazadico ahora a Rosa, eh, que ha venido por aquí detrás. Rosa, ¿sí o no? Hemos te queremos, aprendido... Hemos ¿Eh? aprendido mucho. A ver, a ver. Ahora <risa> para Bueno, paga un vino. Yo creo que saben que no, claro, claro, este es viaquingo, este viaquingo sabe que me invita porque así no... Pues aquí Rosa. La noche animadita, Cecilio, ¿Eh? la noche animadita. Tremenda, ¿eh? Me ha encantado y además ha llegado tarde. ¿Qué? Ha sido un momento ahí tremendo. ¿Sí? Sí, cuando hemos cortado y la policía no sabía por dónde cortarnos el paso, ha sido fantástico. A mí me ha parecido, me he venido arriba. Uh, uh, uh. No me grabé. Tienes eh, tu espacio... Te digo, te no digo sabes... lo que he sentido yo en ese momento, ¿vale? Sí, venga. Cuando entra. hemos empezado a pasar constantemente los coches aquí, la policía no sabía por dónde. Si quitarnos a nosotros, quitar los coches. Se ha visto súper agobiada. Y entonces hemos levantado todas las manos. Estas son nuestras armas. O sea, se han venido abajo. Te refieres, para que la gente se sitúe, te refieres a que aquí hay un paso de cebra, hay un paso de teatones, ¿lo veis? donde tenemos derecho a pasar, ¿no? ¿Vale? Entonces como tal lo ejercemos, pasamos para uno y para otro. La policía ante ese tumulto ha venido y ha intentado dar paso y quitarnos a nosotros, pero no, se ha visto muy humiliado, muy liado, y entonces ya se ha ido, han dejado que los coches tiran marcha atrás y que se fuese. Pero ha habido un momento en que yo uf, he venido arriba de una manera tremenda... Lo viví el otro día y es mágico. ¿Mágico? Eso de ver había una mujer mayor con una muleta pasando. Sí, sí. Pasando... ...pasando de un lado de la calle al otro... Sí, sí. ...pero con una tranquilidad... Escucha, pero ha pasado ...una la, tranquilidad... La camula, ...y luego y otra vuelta para allá. ruedas ...y claro, la policía estaba que no sabías... ...no podía apartarlo, tampoco podía apartarlos, ¿no?... ...porque estaban pasando por un paso de peatones, ¿no?... ...está para eso... Y, ...y los coches pitando, y los coches intentando pasar... ...y nosotros cruzando, y cruzando, y cruzando... ...es aprovechar... ...lo que pues, ...lo pasión. de peatones... ...claro, es que... ...al final... Es triste, pero que, que hay que encontrar la ética en los vacíos legales. Porque lo legal no es justo. Y hay que buscar la ética y lo justo en el vacío legal. Y el vacío legal es que si la gente podemos pasar por un paso de cebra... ¿Quién te dice a ti que no puede pasar de un lado a otro? De un lado a otro, pues como estábamos pasando. Hola, hola, hola. Hey, oye, pasa. Y hemos estado pasando, ya nos hemos juntado todos aquí y, y ya nos hemos venido todos arriba. Oh, oh, oh. Esto ha sido fantástico, de decirlo. Yo lo viví ayer. O es sea, muy, eh, sí. sí. muy temprano. Sí, sí, hoy. sí. Ha sí. sido es muy temprano. No, pero hoy, como venía Antena 3, porque claro, la gente estaba convocada un poquito antes. Ajá. Y claro, eh, ha sido un momento, vamos, para mí. Yo, escucha, yo vengo de haberme manifestado esta tarde Nos Venga. estamos manifestando en la puerta del ayuntamiento Porque yo soy una trabajadora de ayuda a domicilio Ajá Quizá... Maricarme, se va a Maricarme hasta... Adiós Maricarme Venga, hasta, hasta luego Maricarme no o sea el decir... sitio de decirlo Pero quiero decir que termina de trabajar y me he ido a manifestarme allí porque ¿Cómo que no es deben... el sitio de decirlo? Claro que deben... sí Porque me deben, tanto a mí como a mis compañeros Ocho meses de trabajo Realizado para el ayuntamiento Y que el señor alcalde no firma para que nos paguen ¿Me estás diciendo que esta mañana? No, no esta, esta tarde... tarde. Yo terminé de trabajar y me he ido a la puerta del ayuntamiento. Me he manifestado allí, he pitado, he saltado, ¿vale? Hasta las seis y media de la tarde o siete, he venido a mi casa... Y he hecho lo justito para bajarme otra vez allí. Estamos manifestándonos porque no nos pagan ocho eh, mensualidades que nos deben desde el año pasado. Estoy hablando con Rosa, que no quiere salir, no. pero si sale muy bien, sale muy maja. ¿Sale muy maja? Que sí. Tú me quieres no. no, si es por eso, yo te digo que sale en maja. Si es por eso, sale. Si es por otra cosa, pero es por eso, ¿no? ¿Ves? Eh, espérate. Que la gente te quiera ver. Que sí, que sí. A ver. Que no, que no. Que sí. No, pero sale muy maja, te lo, te lo digo yo. Sí, sí, y además hay que quitar un poquito de vergüenza para luchar. A ver, coméntale a la gente eso. Sí, sí, no, que estamos eh, los martes y los jueves por la tarde, cuando terminamos nuestro trabajo, que unas terminamos a las cuatro otras a las cinco nos estamos manifestando en la puerta del ayuntamiento para que nos paguen unas nóminas atrasadas que hemos trabajado para el ayuntamiento a través de otra empresa privada, ¿vale?, pero realmente el juzgado ha dicho que el ayuntamiento nos debe de pagar a nosotros, porque hemos hecho un trabajo para el ayuntamiento. Entonces estamos sin cobrar desde hace año, año y pico, esos ocho meses. Después lo cogió otra empresa, la concesión la cogió otra empresa y sí empezamos a cobrar. Pero esos ocho meses estamos ahí en juicios que han salido y demás. Entonces estamos pensando para que el señor alcalde firme y nos pague. Simplemente es algo que hemos trabajado. Yo, sin cobrar, me he ido a atender a mis señoras eh, viejecitas, como las llamamos, ancianas, Personas que no se pueden levantar de la cama, las tenemos que lavar, las tenemos que vestir. Y he hecho un trabajo realmente para asuntos sociales del ayuntamiento. Creo que merezco cobrarlo. ¿no? Pues estamos los martes. Terribles. Y los jueves. Aquí, por la tarde. Pues normalmente entre las cuatro y media, las cinco que es cuando terminamos de trabajar las trabajadoras. Porque vamos a dejar el trabajo, lógicamente, para proteger. Pues eso también hay que retransmitirlo un día que, que se vea. ¿eh? Yo se lo diré a mi Hay compañía. que darle visibilidad. Sí, sí, sí. Se debería de ver, se debería de ver. Hoy esta tarde hemos estado allí. Y bueno, vamos a estar el jueves por la mañana. Eh, no, el jueves. Vamos a estar martes y jueves por la tarde. Pero el jueves santo vamos a estar por la mañana. Por ser fiesta, vamos a estar por la mañana, que no trabajamos. Para reclamar nuestro derecho a cobrar un trabajo realizado. Escucha, no tenemos una nómina tremenda. No tenemos 3.000 euros de nómina. Cobramos 800 euros. Son nuestras. Que durante ocho meses sale un dinero, ¿vale? que debemos dinero, que tenemos hipotecas, que tenemos de todo. Es curioso que dinero para robar siempre hay, pero dinero para el bienestar social no hay. Además que yo me he informado y el, el juzgado ha empezado a, a decir que vamos que el ayuntamiento es digamos el pagador solidario, digamos que solo tiene que firmar que el dinero está, porque el dinero... El, el, el, el, el juzgado lo retuvo, lo retuvo cuando la empresa que nos gestionaba a nosotros nos empezó a dejar de pagar, le retuvieron el dinero. Entonces el dinero realmente lo tiene el ayuntamiento, ¿no? Y es nuestro, estoy hablando de un año. Yo creo que merecemos cobrar ya, ¿no? Y ahí está nuestra protesta. Y luego yo creo que también merece que personas como tú sigan estando en labores como esas. Eh, además me encanta. De hecho, de hecho, compañeras mías fueron a la huelga, que no las critico, que creo que vamos a cobrar precisamente porque ellas fueron a la huelga y el juzgado intervino en las cuentas del ayuntamiento, ¿vale? Pero yo nunca dejé a mi anciano sin, sin cubrir, sin ir a hacerle sus cosas todos los días y a decirle cómo estás, cariño, y hola, buenos días, hola, cielo... Me gusta mi trabajo. Es necesario hacer huelgas. Lo, lo, lo que es triste es que te tengan que obligar a hacer huelga a o sea, que a que lo padezcan luego también los pacientes que son atendidos en ayuda a domicilio. Exactamente. Y además, hay compañeras, hay algunas señoras que me han dicho a mí, es que la chica que viene, viene con muy mala esa porque no cobra. Yo la entiendo. Digo, pues yo no la entiendo. Porque yo vengo a hacer mi trabajo porque amo mi trabajo. Sí, pero ahí te dice una cosa. hay personas Hay personas que, por ejemplo... Pueden depender, el alquiler, la hipoteca, del único sueldo que entra... Que lo entiendo, pero esas, un... esas personas no tienen no tienen la culpa. Esas personas que vamos a atender son personas autogenarias, en su mayoría. Hasta, yo tengo una con 94 años que es que yo flipo con Lo ella. complicado es tener que ir a un sitio, no cobrar y dejarte tu rabia dentro claro. para no pagarla... Que lo entiendo, que Eso es complicado, sí, pero yo te digo que estos ocho meses y nadie, nadie, nadie de las que tengo, que tengo ocho 9 o 10, puede decir que yo he tenido un mal gesto ni una mala cara. Y no critico a nadie, ojo, que lo entiendo perfectamente, porque no duro y tienes es duro. que pagar, que cada uno tenemos nuestros problemas. Pero bueno, que hemos hecho nuestro trabajo, pero pero pero me merezco cobrar. ¿no? aquí la responsabilidad, me merezco cobrar. la responsabilidad es de ahora la empresa mismo, y del mismo, ayuntamiento. Ahora mismo la tiene el ayuntamiento, porque la empresa hizo una suspensión de pagos y el dinero lo tiene el ayuntamiento. Para mí es el ayuntamiento. O sea que aquí, como siempre, ¿no? Los beneficios privados, las deudas públicas. Exactamente. Entonces para mí el dinero me lo debe ahora mismo el ayuntamiento y quiero que me lo pague. Entonces protesto allí, después aquí. Ahora a partir de esto, de salir yo aquí, a lo mejor ni me pagan allí y me, y me multan aquí. Ves, ¿eh? <risa> no, no ganas para cobrar y a lo mejor ganas me para pagar. Multa, me van a poner multa, no Madre mía, no, es eh. decirle esto va a ser ya no una ruina. <risa> bueno, la Rosa siempre que viene está así. ¿eh? La, mía es como, la mía es como la mía, está sonriendo, no sé cómo lo hace. Siempre, siempre, siempre. Pero siempre, ah, ¿eh? súper cansada, desde esta sí, mañana a las seis media que sí. me levanté no me he sentado, ¿eh? Sí, no sí. lo digo por decirlo. No, no, es así. Es igual. Y puedo seguir hasta las doce riéndome, sin problema. Aquí yo doy vueltas por un lado no, para otro, no, no, y allá no, si no, miro, está Rosa riéndose. Es eh, una cosa sí, sí. que también es importante, ¿eh? Tener, no, que que sí. no nos roben la sonrisa. No, no, no, que no, por lo no, no, no, menos eso que no nos lo roben. Lo demás, bueno, lo vamos a hacer? Bueno, no, Rosa, para... pues me alegro resistir de verte. Venga, a resistir. Cuídate, Rosa. Pues aquí seguimos, ¿eh?, 185 días, 185 días seguidos. Luego, luego dicen que esta gente son terroristas, ¿os parece que las personas que están aquí sean terroristas? A ver, somos gente de paz, vamos a ver, ahí... Somos gente de paz, es obvio, es obvio, 185 días seguidos y todavía hay que contar eso, 185 días y hay que decir que aquí la gente es gente de paz. Igual es que quien no sabe lo que es la paz no puede verla. Lo mismo, esta mañana he estado en el paso a nivel a las 8 de la mañana y he visto a los policías nacionales con, con los fusiles, he visto a niños pasando por el instituto y me ha parecido una vergüenza, una vergüenza. Eh, Cecilio ha sido muy, muy impactante ver cómo en los brazos de ese señor podía estar la vida de todos los que pasan, porque es que tú no sabes lo que se le puede pasar a ese hombre. Por la cabeza, se supone que es un profesional, claro, todos somos profesionales, pero no hay necesidad. No es una zona de alto riesgo, es una zona donde pasan niños y adolescentes que van al instituto. Y me parece una acción policial desproporcionada para la situación. No estamos ni en un sitio de un palacio de congresos, ni en una sala de exposiciones, ni en ningún sitio en el cual pueda haber un alto riesgo. Que no se ha producido ningún tipo de amenaza terrorista como para que se encuentre esa imagen menores, que muchas veces, como comentaba antes una vecina, se procura proteger a los menores de imágenes violentas en televisión y luego resulta que llevan la violencia a su calle donde tienen que pasar para ir a la escuela. Y además, Cecilio, había una gran cantidad de policía, exagerado, a las 8 de la mañana. ¿Qué nos podemos esperar? No sé. Este delegado del gobierno desde luego está ejerciendo sus funciones de manera absolutista, de manera desproporcionada. Y, y cuando pasan estas cosas, supongo, a mí me da a entender que algo hay que ocultar, porque no se está trabajando por el bien de los vecinos. Nada, Eso lo han comentado algunas personas en Twitter, de gente de fuera de Murcia, que decía, algo punto dice, hay... mira, dice, yo no soy de Murcia, pero decía. Pero tanta prisa para algo que lleva tanto tiempo, a saber qué tanto ocultan. Sí. Y me pareció un tuit muy acertado, muy sensato y muy acertado. Sí. la verdad es que si sí, algo, algo hay que no... lo decimos no alcanzamos a saber qué es, pero algo hay. Pues sí. He estado viendo imágenes, he estado viendo vídeos. Yo sobre todo me he quedado, hacen con la cara de algunos niños... Estupefacto. Porque claro, un niño tiene que mirar hacia arriba, ¿sabes? Es decir, la presencia de un, de un policía que pueda medir un 80, un 90, pues a cualquier persona le puede impactar. Pero a un niño que mida un metro 20 o lo que pueda medir y, y lo mira hacia arriba y lo ve armado, la cara, yo me he quedado con la cara de algunos, y, y por empatía he sentido mucha frustración. ¿eh? ...de ese momento tan terrible... ...muy duro... ...buenas noches, ya estoy. ...pues aquí seguimos... ...la gente ya... ...venga, Rosa, Fina... ...fins de más la mañana... ...la gente despidiéndose ya... ...pero eso sí, la presencia policial todavía inmensa... ...y veremos a ver... Eh, ...ayer... ...una vez que nos fuimos... ...siempre había un coche de policía... ...detrás nuestro... ...hasta que nos marchamos... ...y no nos explicábamos el porqué, ¿no?... ...las personas que estábamos ahí juntas... ...y claro, la explicación era... ...que iban a obrar por la noche... ...iban a obrar por la noche... ...estuvo retransmitiendo... ...dos vecinos... ...y yo, pues... ...compartiendo, en este caso era un Facebook Live... ...si algún día tengo que... ...venir estoy en condiciones de, de venir... ...por la noche... ...se activará el Periscope... ...por eso es importante... ...es importante que... ...si quieres seguir todas estas protestas... ...la última hora pues sigas... ...mi cuenta la puedes dejar de seguir cuando quieras... ¿eh? no... ...aquí no es... ...no te hago mensaje... No, para, que te, ...para que sigas... Para nada, es simplemente, quieres ver esto, quieres denunciarlo, pues sigue esta cuenta, porque cuando retransmite un vecino, yo lo comparto con todos los seguidores. Entonces, independientemente de quien retransmita, te llegará el aviso. Y esto nos puede pasar a cualquier hora, a cualquier hora. Ya últimamente, por la noche, eh, está habiendo una presencia policial ingente... Para proteger las obras, eh, para proteger las obras. Así que puedes seguir esta cuenta. También hay momentos en los que nos han censurado y hemos estado retransmitiendo desde Facebook Live o desde YouTube. Si no, igualmente los vídeos acabarán subidos a diferentes plataformas para que se sepa que se sepa que esto no es... ...cuatro o cinco personas que protestan cuatro o cinco días... ...son decenas de personas, cientos de personas otros días... miles de personas otros, decenas de miles otros... ...que están luchando ya 185 días seguidos... ...185 días seguidos en la calle... ...pero que estas protestas ya venían de antes... ...desde el 2012 todos los martes... ...y ya casi 30 años de reivindicación... O sea, es decir, esto no es algo que haya nacido ni siquiera hace poco y por tanto no es algo que haya crecido rápido y desaparezca rápido. Esto ha sido poco a poco y veremos a ver cuándo acaba. Acabará cuando no haya muro, pero fijaos ahí, ahí podéis verlo están construyendo la pasarela. Entonces, eso no es síntoma de que no haya muro, es síntoma de lo contrario, es síntoma de lo contrario. Buenas, Loli. Buenas. No, Ala, sacándome los colores la gente, si es que pues aquí tenemos esta pasarela de la muerte que están construyendo. Vamos a tratar, vamos a tratar un momento, con ayuda de nuestro matemático la huerta. Antonio, vente por aquí. Ayúdame, un momentico. Agarra el micrófono. Vamos a sujetar un poquito más la tableta, que no me quede. Me estoy metiendo hoy con una tableta, porque esto a veces, con el móvil... Va a terminar con una televisión de 49 pulgadas. Lo que voy a terminar es con una enfermedad que va a tener mi nombre. Porque nada más que la voy a padecer yo, ¿sabes? que me tendrá que afectar a la garganta de tanto hablar, a los brazos de... Decía de una vez un viaquingo que, que la enfermedad se llamará brazo de Cecilio. Igual que hay brazos de, de tenista, pues de tanto sujetar aquí eh, el, el selfie, el palo selfie, el, el monopié... va a haber algo... Se agarro, se agarro por el Brazo de Hasta luego. Hasta luego. Si os esperáis, vamos a mostrar la triste realidad. Vamos a, ver. Mirad. vamos a superar todo esto es lo que no quiere que se vea que están dicen soterrando ¿veis? A, a ver, es que a lo mejor soy yo eh, a lo mejor soy yo que, que, que estoy bajo tierra pero veo las estrellas y miro al cielo y a lo mejor eso soy yo a mí me parece que esto no es soterrar a mí me parece que esto es algo menos que soterrar, es, es aterrar, construir una pasarela de estas dimensiones para superar un muro de 5 metros de altura que va sobre una catenaria de 25.000 voltios y hacer esta chapuza, hacerla sobre una acequia, ...sobre una acequia... ...esto no es soterrar... ...esto es aterrar... ...esto es asesinar... ...en diferido... ...esto es asesinar en diferido... ...es como quien le pone el veneno... ...a otra persona y muere a los pocos meses... ...pues esto es envenenar... ...al pueblo... ...para que el día menos pensado... ...cuando una persona... ...vaya al otro lado... ...tenga... ...pues lo que llamará... Es un accidente. No, accidente es lo que pasa de forma inesperada, que a nadie se le ocurría que iba a pasar eso. Eso sería un incidente, un incidente provocado, un incidente que además habría sido advertido por la ciudadanía, que habría sido denunciado, porque ya está denunciado a la Fiscalía. Vamos a hablar claro, esto es matar con el dinero público. Esto es como si una persona va a tu casa... Te roba con el dinero que te roba. Se compra un arma y con el arma te mata. Pero eso sí, esto es algo más sofisticado. Aquí no deja el ADN en la huella, en la, no deja el ADN en, en el crimen. No dejan huella en el crimen. Y aquí la gente de Murcia no es tonta. Ahora quien diga, pues serán tontos. Bueno, pero no del todo. Buenas, Seba, estás por aquí. Te vi antes, te vi antes que decías que si ayudabas. Pues aquí estamos diciendo que esto es matar en diferido. Hay que hablar claro. Esto es un crimen, esto es matar de forma remota. Porque, a ver, esto es como cuando se le pone cepos a los animales en el campo y luego vas a mirar un cepo tras otro a ver qué animal ha caído que también es cruel, que también es lamentable pues el cepo es la pasarela y, y ya solamente falta que nos llamen después de matado que nos llamen ceporros Venga, Eva. Fin de más. Pues aquí estamos mostrando lo que no se ve en la tele. Aquí lo estamos mostrando. Y ojo, tú dirás, lo está mostrando Cecilio. No. Cecilio está poniendo los medios que puede. Pero aquí estoy acompañado de Antonio. Otra vez acompañado de Claudia, Susana. Aquí mi hermanico también, que se está riendo. También importante, mi hermanico, Jesús. Es decir, aquí la gente somos los medios. Y cuando me sigues a mí, en este momento, lo que estás siguiendo es la revuelta de la huerta. ¿Eh? Había gente que me seguía a mí porque a mí lo que me gusta es la tecnología, enseño tecnología y mis perfiles de redes sociales pues estaban llenos de, de tecnología. Ya ahora más que están llenos de muros, de trenes, de pasarelas y de denuncias sociales. Y dirán, pues ¿a este tipo no le gustaba la tecnología. Claro que sí, pero me gusta la tecnología aplicada al bienestar común la tecnología que se utilice pues para un bienestar propio, pues está bien pero no está mejor ¿Eh? y ahora pues mira, pues hemos cambiado mira, saludado de Nuria, Jesús Hico, están diciendo aquí están diciendo, hola Jesús Hico pues esta obra es la que veis, fijaos la figura los agentes de la obra, se están ya conociendo Aquí. Agentes de la obra. ¿Hay agente urbano? ¿No? ¿Guardia urbano? Gua no, guardia de la obra, es Pero la palabra. Tanta oposición para vigilar una obra aquí. ¿Te das cuenta? Bueno. bueno. Antonio. Venga, le dejo esto a tu hermano. Es que pesa hasta el micrófono, ¿te das cuenta? No, pesa, no pesa. Pesa. <ríe> bueno. Antonio, saluda aquí a, a la gente que te vea, nuestro matemático, Huertano. Además, muy majo, ¿eh? Muy majo. Venga, Antonio. Hasta mañana. he de más. mañana. de más. Ahí está. Eh, aquí puedo ver a la gemurciana Murciana, que, claro, como yo soy. Bueno, yo soy desde de donde nací, donde he estado, de donde estoy, y también tengo una amiga de donde estaré. De donde no sé, pero de donde estaré. ...y entonces pues he pasado muchos años en Barcelona... ...y eso la gente de aquí lo sabe... ...y por eso muchas veces... ...se me despiden de mí... ...en catalán... ...y nos falta decir... ...de unido... ...de unido es una palabra que quiero... quiero importar... ...de Barcelona... ...de unido... ...gracias por... tu trabajo, dice Isabel... ...bueno, pero es que aquí al final todo es importante... ...porque eh, mostrar esto es importante... ...pero si no compartís, eh, no compartes tú, no difundes... ...pues esto nadie lo ve... Eh, ...que estés ahí ya es un gesto también muy importante... ...porque viene a decir que la gente que está aquí... ...se siente acompañada... ...y yo os puedo decir que muchas veces prestamos mucha atención... ...a que nos roban el dinero... ...y decimos que los políticos nos roban el dinero... ...pero lo que no nos damos cuenta... ...es que lo que nos roba muchas veces... ...no es el dinero, es la atención... ...comenzamos a prestarles atención... ...a los corruptos... ...a los periodistas... ...mandados y cómplices de los corruptos... ...a sus voceros... ...en lugar de prestarle atención a la gente... ...dime, Andrés, dime... Que nada, que quedamos el sábado... No, no, no, ¿cómo que quedamos? Tienes que decírselo aquí a la gente, vamos a ver, estamos con Andrés Mora, un luchador que todavía tengo yo aún que por descubrir más todavía, un yayo flauta murciano, yayo flauta murciano y esta pues Andrés sabe que esto es la cámara del pueblo y que pues él, él cuando tenga algo que contar y hoy lo tiene porque es muy importante y me lo decía a mí pero no. Nos, nos lo tiene que decir a todas las personas que estamos aquí. A ver, Andrés, cuéntanos qué hay para el sábado. Pues bueno, para el sábado hay una, una, una manifestación... ...concentración manifestación de las personas mayores... ...pero en esta ocasión vamos a ir personas mayores, jóvenes... ...y no menos jóvenes, vamos a ir todos... ...porque es un tema de pensiones... ...y las pensiones nos interesan a todos... ...entonces se va a hacer una manifestación... ...que se va a hacer simultáneamente... ...en más de 150 localidades de todo el territorio español... ...es una manifestación convocada... Por, ...perdón, una convocatoria hecha por la Coordinadora Estatal... ...en defensa del sistema público de pensiones... ...entonces vamos a reivindicar unas pensiones justas... ...vamos a decir no al 0,25... ...porque nos parece un 0,25 miserable, indignante e insultante... ...y vamos a pedir que las pensiones sean mm, revalorizadas con el IPC... ...entonces vamos a juntarnos gente, vamos a gritar... ...y vamos a poner un poquito nervioso a este gobierno... ...que nos ningunea a los mayores... ...quieren que nos muramos pronto. Es, es triste, pero yo en ocasiones he llegado a la conclusión... ...de que el lema de ciertos corruptos es... ...el pobre que pague o muera. Efectivamente, vamos a ver, <coughs> hay un dato... ...que a mí me resulta escalofriante... ...aquí en Murcia... ...hay una, un estamento que se llama Foro Social... ...el Foro Social es una cosa de muchísimo prestigio aquí en Murcia... ...y regularmente editan unos libros... ...como unas memorias de lo que pasó en el año anterior... ...bueno pues en una ocasión... ...editaron un libro... Eh, ...que hacía la memoria del 2014... ...y se llamaba La otra historia de Murcia... ...o sí, La otra historia de Murcia... ...entonces ahí dijeron... En, ...dijeron de que un 17% de personas mayores... ...en el año 2014 tenían que tomar la determinación... ...de humedicarse... ...o comer, evidentemente tomaban la, la, la, la determinación de comer... ...¿qué significaba eso? Pues que eso deterioraba mucho... ...su calidad de vida y su salud. Yo recuerdo, por ejemplo, en, en, durante los años que viví en Barcelona... ...hubo un tiempo que se produjo allí algo... ...idéntico también a lo que hizo el Partido Popular en Madrid... ...que era el euro por receta... ...luego el Tribunal Superior lo declaró ilegal... ...pero los millones de euros que recordaron, pues bueno, pusieron un sitio web en el que tú si te habías guardado el ticket, pues luego ibas y claro, tenía que ir la gente, ¿no? Pero lo que sucedió fue que cuando iba a la consulta del médico, lo preguntaba ya los médicos de los CAP, de los centros de atención primaria, venga, Juan. Esta mañana. Y lo que me decían era y además yo lo notaba como paciente que había menos afluencia de gente. Yeah. La gente, claro, personas, y sobre todo personas mayores, que, por, que tuviesen que pagar 5, 10 euros cada vez, que fuesen a pagar su lote de, de, de medicamentos, le suponía una barbaridad. Y algunos, incluso por dignidad, preferían no tomar la pastilla, por no pagar el euro. Claro. Pero, <coughs> otro dato que te voy a dar, por ejemplo, perdón, voy a dar a la gente que no está escuchando y no está viendo. Eh, eh, el copago aquí en Murcia es lo más gravoso que hay en relación con las comunidades que nos, que nos rodean. Pero es que, vamos un poquito más allá, hay 417 medicamentos retirados de la, del sistema financiero de la seguridad social. ¿Qué significa eso? Que son medicamentos que tenemos que pagar a precio entero, que no tienen receta. Esos medicamentos cuando estaban en el sistema financiero de la seguridad social tenían un precio y al salir fuera lo han duplicado, lo han triplicado y hay que pagar. Y tengo que decir una cosa, que ni son crece pelo, ni crema para belleza de la cara. Son medicamentos expectorantes para el trigo sanguíneo, medicamentos que a las personas mayores las necesitamos. Sí, sí, por ejemplo por no mencionar el nombre, pero pomada para las contracturas musculares, que son muy habituales para muchos casos, el precio ha subido una barbaridad. ...y encima a, a, está fuera de... ...fuera del sistema financiero de la seguridad... ...hay que comprarlo, hay que comprarlo... Pero ...otra otra pincelada... Eh, ...una colonoscopia, una colonoscopia... ...y me tuve que hacer una, colon, una colonoscopia... ...hace un par de meses... ...y antes de hacerte, tiene un, previamente te tienes que hacer... ...un lavado del intestino... ...para eso te tienes que tomar una especie de... ...de mejunje o jarabe y tal... ...eso vale 37 euros... ...eso vale 37 euros... ...y hay que pagar encima del otro... ...37 euros para una pensión de 600 euros... ...eso es un, un descalabro... ...es un descalabro... Bueno, Andrés, pues recordamos... ...el próximo sábado a las 12 de la mañana... ...el próximo sábado a las 12 de la mañana... ...salimos del IN de Alfonso X el Sabio... ...iremos hasta Gutiérrez Mellado... ...de Gutiérrez Mellado a Puerta Nueva... ...de Puerta Nueva, Calle Correo... ...de Calle Correo a, a Avenida Teniente Flomesta... ...os esperamos a todos porque las pensiones... ...no es cosa de los mayores, es cosa de todos... ...y además quien no pueda venir también... ...vamos a estar ahí retransmitiendo... ...va a ser un día duro... ...para mí, para los dispositivos... ...porque por la mañana a las 12 la marcha a favor de las pensiones dignas a las 6 de la tarde una, también una concentración y no sé si marcha también eh, a favor de la libertad de expresión Correcto, sí. y luego claro Joaquín Contreras decía, bueno, hay dos digo, no, te olvidas la de todos los días por la noche hay que estar aquí por la noche de nuevo aquí, Andrés pues sí. Venga, bueno, nada, pues decirle pues... muchísimas gracias y nadie, allí, no, allí nos vemos Aquí, allí nos vemos Venga, Andrés luego. Pues todavía aún quedan aquí suficientes vecinos, numerosos vecinos, se están despidiendo ya Ana Jiménez, Joaquín Contreras, gente pues eh, iconos ¿no? de, esta, de esta lucha que ya lleva décadas. Y esto es Murcia, eh, es, import Yo, mira, es, importantísimo, es importantísimo darle difusión, es importantísimo darle difusión. Fijaos que estamos ya entrando, quienes conocéis eh, estas protestas diarias, sabéis que hay un momento en la noche en los que hay más agentes que gentes. Y este es ese momento, ¿no? ahora mismo la presencia policial es masiva. Y el asunto está que aquí la gente se va a su casa, una más cerca, otra más lejos, pero se va a su casa sin saber si después, en un rato, van a comenzar aquí unas crueles, denigrantes y aberrantes obras que no les van a dejar dormir o al menos le van a dificultar mucho el sueño. Aparte es que es como si estuvieran... Vamos a ver, si exagero, me lo advertís, ¿vale? Es como si estuvieran cavando tu tumba... ...sabiendo que tú te vas a... ...que, que, que te van a obligar a enterrarte... ...mientras la cavan, te están molestando y no te dejan dormir... ...y por una parte no quieres que la caven... ...porque sabes lo que va a pasar... ...y por otra parte... Estás deseando que lo acaben porque no puedes descansar. Ese sería... No sé si es una exageración, pero me parece que es... ¿Qué es eso? Mira, aquí tenemos a... Francisca. Nieve. No falláis, ¿eh? Vamos a ver si ponemos un poquito de luz, que se ve aquí. ¿Eh? Lleva la pierna muy hinchada, dice Nieve. Es una locura, dicen por aquí, pero. No, no, no, no, se ve, se ve. No te cabe en el calzado. Ah, digo yo, ¿dónde está Carmen? está ahí. Están aquí las dos, dos luchadoras, Carmen y Nieve. Mari Carmen también, todas las luchadora Fijaos, qué imagen, mirad aquí. Carmen es ¿eh? tremenda. Maricarmen, esta mañana. Venga. Eh, fijaos, esta es una, una, una imagen de la noche. Eh. Carmen no falla, ¿eh? Carmen está aquí. Si Carmen le pone las cosas bien claras a los agentes, le dice que... Bueno, ahora después le van a preguntar, ¿no? Pero normalmente que, claro, le, le, le pone conciencia porque tener en cuenta... Tener en cuenta que... Permitidme que descanse un poquito, ¿vale? Que me apoye aquí, en esta parte del muro. Eh, mmm, tener en cuenta que cada día... Viene un grupo numeroso de policías y cada cierto tiempo lo van cambiando. Van viniendo de diferentes partes de España. Tendrá su motivo, lógicamente será que descanse. ¿Eh? También puede ser para que no empaticen con la gente. Porque claro, aquí llega un momento que puede venir un, unos policías y se dan cuenta de, de, de lo grave que es esto, de lo injusto que es. ...y claro, llega a empatizar... ...y aquí pues... ...los que los mandan... ...precisamente no quieren que empaticen... ...sino pues mandarían... ...pues psicólogos... ¿eh? ...mediadores... ...mandarían otro perfil de... de gente... ...entonces... Mmm, ...Carmen le cuenta las cositas... ...vamos a preguntarle ahora... antes de que se nos vaya... ...Carmen, mira aquí... ...ah, un momento, un momento... Un momento, Nieve, un momento. Lleva aquí 185 noches por. por no, tú, tú, tú, tú. Pero por un minuto más, 185 noches y un minuto más. Un minuto. Mira, vente, vente. Caminando. Caminando te pregunto. Venga, vamos a ver viernes. qué quiere, venga. Vamos contigo, fíjate. Vamos contigo. Eso es lo que quiero preguntar. ¿Qué pasa cuando se que Doble se día. están riendo de todo. De ustedes y de nosotros. Hola, no. Se están riendo de ustedes de Pero, pero, pero yo no voy a decir nada ahí. Están porque... sí, sí, sí, esto? está en directo? No, vi, no, ¿cómo, no? ¿Cómo que no? no? Yo no digo nada de eso, hombre. Vamos a ver. Sí, señora, ya, y se hacen ustedes muy bien. ¿Son de, de Andalucía? Ellos son malagueños eh. Son malagueños, ¿no? Eh. Hacen ustedes muy bien. Dice, pero eso que digo, esto es de la calle, Anda hay un delegado, hay un delegado que tiene ustedes. Y dice, nosotros no hemos no hecho wey. Nosotros no nos han dado la, las concertaciones, no se las han pagado, ¿viste? Uy, Cecilio, este que me va a enganchar esta noche. No, no, no, no si es nada más... ¿Que tengo el diente millano? ¿Quiere salir con el diente millano? ¿eh? Que sí, sale muy guapa, pijo. Bueno, lo que pasa es que no. quieres que te lo diga. No, no, claro. no, no, no, no, ahí, no, yo no estoy... Claro, no. Yo creí en esa... No, de, de, pero si uh, tú, uh, tú tienes un chucarín mal, haciendo, tú lo sabes. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo que te estoy haciendo? Por, por, por poner look, están, no ahí, vez, la eh, están ahí... la Están ahí, claro... La gente os está viendo a oscura y todo, están aguantando porque os interesa y os envían corazones y todas las cosas. Corazones ¿Eh? nos envían de aquí. De aquí, corazoncicos. Claro, no, si tengo yo por ahí un... mira, se diferencia. Me sube pasa que yo ya no sé si claro, mucha... mira, mira, mira ese corazón, es un montón. Entonces, a ver, ¿qué te estaba... o sea, te estaba diciendo... <risa> Sal salud. Vale. Que no pasaba que... <risa> que... no pasaba que estamos aquí todavía, Le hemos dicho que estamos está poniendo, la, pasadera, pija, poniendo ¿eh? la pasarela y que, que a mí me da temblado y me da angustia nada las que mirar para la pasarela. Eso no está guilla ¿Eh? no ¿Quién? Eso no, ya, eso no son Bueno, no, no, dice que no. no hacer hacer, hacer, esto hace tres días, ¿no? No lo sé. Eso no son los mismo tiempo no, Esto para que, que me pregunte, ¿qué pasa a ustedes con...? Pues entonces son otros. otros. así que ven para acá. Ven para acá, y no, tú, apoya tú lo tuyo, ven para acá. Por favor. Mira, yo te mando muchos recuerdos a todas mis mi amigas y mis amistades que me siguen y no, me ven. Pues claro que sí. Claro. Muy bien. Muchos besitos a todos. A esta que va con el pelo, así que graciosísima. ¿Quién es? Mi amiga que vive por aquí. No. Muchos recuerdos y muchos besos. Y no reírse cuando me veáis. Que no, que no. Estás dando corazones. Mira, aquí te dicen grande. te están diciendo? Sí, grande. Grande que la Carmen, ¿no? Estás dando un montón de corazones. Vaya. Claro, pues si, si soy una que luchadora, que te te luchadora te tremenda, ¿eh? Soy una luchadora tremenda. No. esto, veremos a ver si hoy hay obras ¿eh? ayer hubo obras y y a, habían dos personas pero también por internet que se voy a ver claro, se estuvo, se estuvo viendo hay que estar atenta a Facebook, a Twitter a Periscope, a todo pues ya sabéis lo que hay entonces las cosas en condiciones en condiciones van a poner las cosas traba, la bien hecha. Trabajar de noche cinco intentos tuvieron ayer que hacer para poner una una vía una vía de esa un hierro no se, ¿Se escuchaba Paco Paco a la tercera eh Paco y luego Paco se escuchaba pero, pero de noche trabajando ¿Dónde, se, ¿dónde se, la se, se ha visto eso sí, trabajar sí. de noche en una vía? Cuando pasa una sequía por ahí abajo, que va a caer, va a salir un terremoto y va a caer todo para abajo. Y sí. Se va a hundir hasta la vía. No, y como hayan desgracias personales, luego pues ya, se echarán la culpa a uno a la otra. Lo que se me da que no pasa yo por que ahí pasa pasa a que ya caiga ya el puente. Que como caiga el puente, va a haber más de, más de una desgracia. ahí Porque ah, bueno. dicen que está muy bien hecho Pero todo. ¿qué, qué hacen? Que está... Porque han, quitado, porque han quitado los sí, sí, fogones. Sí, pero es que ahora. ¿Me de <risa> no se puede venir. Ya no, estamos, ya no, vamos. No, se puede. no se puede venir porque tiene que venir la gente a trabajar. Van a venir a trabajar ahora. No, yo no sé lo que se queda ahí. Van a venir a trabajar. no que van a a sé si se si, si, si oye, le está explicando. Pero bueno. venga hasta luego. Hasta mañana. Bueno, pues aquí tenéis... Aquí tenéis Murcia en directo, ¿eh? Murcia en directo. Desde antes de las 8 hoy llevo aquí la gente, ¿eh? Si son las 11 menos cuarto casi, imaginaos la cantidad de, de horas en este centésimo, octagésimo, quinto día seguido de protesta. ¿Qué os parece qué os parece esta imagen? Mirad, aquí tenemos, aquí tenemos las gentes. Aquí. Aquí en la esquinica también hay unas pocas gentes y en la otra esquinica unas pocas gentes. ¿Eh? Y aquí tenemos los agentes. Fijaos qué imagen. Fijaos qué imagen. Bueno, pues nos vamos a despedir. pero os digo que Murcia bien, en este momento en las... ¿qué quieres que diga? que si esta mañana ha amanecido con, con policías con sus fusiles pues esto ya es alerta roja yo a la que tenga salud y pueda venir vengo rápidamente a la que tenga salud y no pueda venir y otras personas retransmitan os comparto rápidamente, así que yo os digo, si quieres estar al tanto, porque esto no lo van a contar los medios, pues una manera de canalizarlo es a través de esta cuenta, Cecilio Cean, puedes buscarlo en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todas partes. En Twitter también hay muchísimos vecinos que publican con el hashtag a las vías, con el hashtag soterramiento ya, con el hashtag Murcia libre de muros. Pero la manera que los vecinos tienen, sobre todo estar al tanto, es seguir a la gente en Periscope y a la que una persona retransmite se comparte, a la que una persona retransmite se comparte. Bueno, nos vamos a despedir y vamos a pedirle aquí que nos muestre esta pancarta y nos vamos a despedir con esta pancarta. Muestra aquí la, la pancarta para que nos despidamos con ella. Ponte aquí. Bueno, aquí tendríamos cachondeo para horas, ¿eh? Tendríamos cachondeo para muchas horas, pero... ay, mía, la fuerza que tiene la gente, estoy yo agotadísimo. Ánimo desde Cataluña. Igualmente, igualmente, eh, que allí también la que está cayendo, la que está cayendo. Así que tampoco mucho ánimo porque hace falta allí también mucho. Eh. pues a de segundo. O... Oh. Aquí está la nueva policía. Está otro momento, en cualquier momento, ¿eh? en cualquier momento sí, puede conectar de nuevo, ¿eh? así que aquí ya se veis, Murcia, 185 días seguidos, contra el muro, están construyéndolo a pesar de que la gente no quiere muro, están enviando una presencia policial impresionante, esta mañana también, armados con sus fusiles, y la gente que aún así se sigue echando cada día a la calle eh, ya sea con impotencia con rabia con indignación pero siempre de forma absolutamente pacífica nos vemos mañana un fuerte abrazo se está esperando que nos vayamos para entrar al camión y aparte los policías no se mueven de aquí claro ya se queda qué ruido proteger la obra de y escondido detrás <risa>